legístico, usos gastronómicos y medicinales de esta planta. Se ha usado tradicionalmente contra dolencias respiratorias como por ejemplo bronquitis, molestias menstruales, la retención de líquidos y las digestiones pesadas, pero esta planta en diferentes estudios científicos que hemos consultado ha mostrado ser útil para cuidar la salud frente a un buen número de dolencias. En este artículo te contamos para qué es bueno el televístico, exactamente cómo se usa para aprovechar sus bondades y cuáles son las posibles contraindicaciones de su uso que debes conocer. es el levístico, conocida como levístico y con otros nombres como apio de monte, apio de montaña, perejil silvestre o angélica montana, la especie levisticum officinale, es una reconocida planta aromática que se utiliza como condimento en platos y recetas de cocina, pero que también tiene propiedades medicinales muy interesantes. El legístico proveniente del oriente, pero se extendió rápidamente por Europa y durante la Edad Media. En día es poco habitual encontrarla en estado silvestre, siendo cultivada principalmente en países como Polonia, Holanda, Alemania y algunos países de los Balcanes. Esta planta también tiene presencia en países de América del Sur, donde es apreciada como alimento por su intenso sabor apio, para la preparación de ensaladas, guisos y sopas. Se trata de una planta que puede alcanzar hasta los 2 metros de altura, con tallos ramificados y hojas pecioladas de 2 a 15 centímetros de largo que requiere suelos profundos y ricos en ambientes fríos. Las raíces, única parte utilizada para sus propiedades medicinales, se recolectan en otoño a partir del segundo o tercer año de cultivo. Las partes aéreas de la planta, brotes y hojas, se recolectan a lo largo de todo el periodo vegetativo. Los tallos y brotes y hojas... Se utilizan en Europa como condimento, especialmente en sopas y para elaborar licores con efecto digestivo. El aceite esencial de levístico también es utilizado para aromatizar alimentos y en perfumería. El logístico tiene una larga historia con miles de años de uso en medicina tradicional para tratar diferentes enfermedades estomacales, del trato urinario, cálculos renales y dolencias de la piel. Propiedades y usos Múltiples estudios realizados en diferentes países reconocen las propiedades diuréticas, digestivas y carminativas de las preparaciones elaboradas con raíces de logístico oficinale. Por su parte, la EMA, Agencia Europea de Medicamentos, reconoce la raíz de como medicamento tradicional a base de hierbas, utilizado para aumentar la cantidad de orina, logrando un enrojecimiento del tracto urinario, como o durante el urinario es menores. El aceite esencial que se tiene tanto de la raíz como de las semillas y hojas, tiene más de 190 compuestos y ha sido muy estudiado en todo el mundo para el tratamiento de varios trastornos gastrointestinales, nerviosos y reumáticos. La actividad antioxidante y antibacteriana del aceite esencial son las más reconocidas, ya que tiene una alta actividad contra bacterias que eran positivas y gran negativas siendo reconocido como uno de los 10 aceites esenciales con más fuerte actividad. Cinco acciones terapéuticas del levístico. Es un biobético natural o lo que, además de contribuir a controlar la presión arterial, se lo conoce especialmente en el tratamiento de trastornos del tracto urinario. Su efecto depurativo en la sangre contribuye a combatir el acné, las erupciones cutáneas, la gota y el reumatismo. Por la acción antiinflamatoria del nebisico, es un remedio natural excelente para aliviar los síntomas de las alergias. Dolores de garganta y dolencias respiratorias. El efecto carminativo alivia cólicos y dolores abdominales producidos por sus fractulencias. Contribuye positivamente en las dietas del control de peso, tanto por su efecto diurético como en el paladar por su sabor. ¿Cómo se usa la raíz fresca? Utilizarse rayada para preparar infusiones con las que suele tratarse el malestar estomacal y la falta de apetito. La postología indicada por el Comité de Medicamentos Herbales de la Agencia Europea de Medicamentos EMA, HMPC, es dosis única, 2 Dos a 3 gramos de sustancia herbal titulada en 150 miligramos de agua hirviendo hasta dos veces al día duración máxima dos a cuatro semanas si los síntomas persisten será necesaria la consulta de un médico en algunos países europeos se encuentra autorizado en la preparación de productos que combinan hierbas medicinales para tratamiento de molestias gastrointestinales pérdida temporal de apetito la tolerancia e hinchazón, trastornos menstruales, cólicos y acidez estomacal, en dosis similares a las recomendadas por EMA. En cuanto a la utilización de hojas y tallos tiernos en frescos, para la preparación de alimentos y bebidas, los cuales son también fuente de aceite esencial, tienen efectos más leves que la raíz fresca o seca preparada en infusión. CONTRAINDICACIONES DEL LENÍSTICO Está contraindicada en mujeres embarazadas, en niños menores de 12 años, en personas con trastornos inflamatorios del riñón, en por insuficiencia cardíaca o renal y en personas con sensibilidad al principio activo de las plantas de la familia, a PIACEAE, o AL ANETOL. La hoja fresca puede producir dermatitis de contacto y por fotosensibilidad, lo que se recomienda precaución en la exposición al sol mientras se está utilizando. Si está bajo tratamiento farmacológico, se recomienda precaución y consultar con un médico y o farmacéutico por las posibles interacciones que el leístico puede tener con medicamentos para el tratamiento de la presión arterial y otros con efecto diurético. Esta es información general y en ningún caso sustituye el Consejo Médico Profesional. Si crees que esta planta puede ser beneficiosa en tu caso, consulta con un profesional de la salud que pueda pautarte un tratamiento en función de sus necesidades, historial médico y que pueda hacer un seguimiento.